En una entrevista le consultan a Maya Gessen, activista y periodista radicada en Estados Unidos qué debería hacer una escritora, un escritor contemporáneo y su primera respuesta es describir lo que todavía no vemos y me parece importante pensar desde ahí el arte, la comunicación para estos tiempos y agrega Quiero encontrar un modo de describir un mundo donde se valore a la gente, no por lo que produce, sino por lo que es. Donde la dignidad no sea un estado precario. Encontrar formas de describir la fraternidad, que no pasen por la familia nuclear o estén enmarcadas por la familia nuclear. Encontrar formas de contar las historias de la amistad y de la comunidad. Encontrar formas de describir una humanidad que protege al planeta, a sí misma y a las demás criaturas que habitan el planeta con nosotros. Encontrar palabras para la cooperación razonable y responsable. Encontrar un modo de describir el espacio público que sea realmente público y accesible e incluir allí el espacio virtual de las redes sociales y otros medios. Y sobre todo, encontrar una forma de describir un mundo en el cual las cosas no sean del modo en que siempre han sido y serán, en el cual la imaginación no solo esté operante, sino que además se valore y se aliente. Y para cerrar, la voz de la poeta y docente de la UNC, Claudia Huergo. Escribo con las manos, como quien cava túneles, me ensucio toda, invento una salida.